Te quedo un momentito aquí Vamos oh, a ver si ¿sí me aceptan la... Bueno. Buenas, a la hora Disculpe, mire, yo fui hasta a Chaca salir allá, verdad habían unos señores que eran amigos, me imagino, dejaron meter a otro no los tiene numerados yo vengo de San Cristóbal, la cola venía, entonces bueno ya no se aguanta más esa cuestión, le dije a los muchachos que están allá, pero bueno, como están no pueden salir de ahí, porque están construyendo eso, pues tienen que buscar una manera más, más justa para las personas que hacemos cola legalmente, sin que nadie se nos eche por delante. Claro, eran cuatro tipos que voy a hacer yo con ellos, Completamente de acuerdo, pero hay un pequeño detalle que esta bomba está a mando ejército. Pero vamos para allá a gasolina, que hay otra bomba a dos kilómetros y medio. Aquí mismo, aquí. Sí, pero el detalle es que ya yo perdí una hora ya, ¿verdad? No, no aquí hay que hacer cola, Sí, ah. Aquí hay que hacer cola, ¿no? Cuando yo me vine el día 22, tuve que hacer cola. Así que no me vengas a decir que no hace cola. ¿Ahorita hay cola o no hay cola? No, hay no, cola. No, hay, no hay cola. No, cola. Entonces el detalle, o sea, no, sí, la, aquí no, no hay pienso, manera de hacer nada. Yo lo es que de verdad, la impunidad, la, la impunidad, es. la impunidad ya no se aguanta aquí, de verdad que no. A mí me dio lo que no, fue no, a ah, no la rechera. Claro, ah, no. Porque se coló y habíamos como 10 todavía atrás. La única que bueno Dios me salí y me fui para allá hablar con los muchachos y le dije, mire, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. O sea, aquí se mete cualquiera. El abuso, el... Claro. El, el, sí, la, la como el Y entonces, o sea, aquí nadie, o sea... ¿De qué sirve entonces la ley? Es lo que yo me digo. ¿verdad? O sea, yo me pregunto, o sea, me tuve que parar porque yo dije, no lo aguanto, la calentera, la, que carga. Yo que entiendo, pero, ¿Ah? o sea, cómo le explico yo, usted es la dueña ah. de esta casa, yo soy el dueño de, de esta casa, yo no puedo ir a meterme en el patio tuyo a, a mandar esto. ¿eh? Eso está a orden de, del ejército esa bomba, no sé cómo manejan ellos esa... No hay manera de comunicarse bomba. para que le digan al ejército, mire la bomba tal, está viendo problemas porque, es más, los tipos descarados no se movían y tal, ah, porque estaban esperando a otro ahí, no puede ser, no puede ser, entonces me imagino que no soy la primera, ¿ok? Entonces claro, o sea, ¿qué hago yo? ¿Dónde está el ejército? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy yo a reclamar? No tengo a quién reclamar. De ¿ah? todas maneras, si necesita gasolina, nosotros tenemos gasolina y le echamos para que no haga cola más adelante. No, no, no, no, no importa. Yo hago mi cola, o sea, porque yo no, me voy por lo normal. La, lo que me da, intención... lo que yo no. Escúcheme, si yo defiendo los derechos míos, estoy también defendiendo los derechos de los que van para allá. Porque claro. detrás mío habían 10. Y delante mío se metió el tipo. ¿Ah? Entonces no es posible que yo vaya y le diga al guardia, al muchacho ese. ¿Ahí había uno informado? Habían tres. Son los responsables de esa Bueno, otra. pues yo, si sé, yo... Ellos son los que tenían que pero, poner el orden en ese Perdón, momento. pero me explico. O sea, sí, sí, Son soldaditos, o no sé qué cargo tenga, teniente, o no sé qué cargo es, porque yo eso no, sí. no sé. Pero entonces, aquí, ¿a dónde a dónde reclama uno? ¿eh? ¿Dónde están los derechos de uno? El respeto. Sí, entonces, no puedo razón? ir a, a buscar dónde es la, el comando de los que lo tienen a ellos, o el ejército. Yo no tengo idea dónde es. Pero vuelvo y le repito, mi intención es ayudarla a usted. Qué sé yo, para que... Baje un poquito esa calentura. No, no, ahí no, no, es que, no pero es que si fuera nada más aquí, cuando salía el Tachiri, igualito se me metió un tipo, ese se lo logré parar. Y los tipos ahí los otros 10 motorizados que querían que le dieran la gasolina, y decir, no, mijo, tranqué. yo prefiero trancar la carretera y exigir calidad de vida que estarle regalando a ustedes mendigando gasolina. Así no. tal cual se lo dije, así tal cual, no. tal cual se lo dije. Ok, yo prefiero mis veces trancar la carretera y exigir mi derecho a seguir nosotros en esta bendita cola. Bueno, perdón, me están violando mi derecho no. a, vi a calidad de vida, ¿ok? No me lo perdón, vida. pero, perdón, me están violando mi derecho pero a calidad de vida. Violar, ¿Me ¿Entiendes? Violar otro Ah, pero al... perdón. Yo estoy aquí tratando de ver cómo hace. Y si uno no tiene cómo llegar a las autoridades, ¿qué hace la gente? Tranca. Me disculpa, pero es la verdad. ¿Ok? Oye, o sea, como aquí todo el mundo hace lo que quiere. Pues, ¡Ey! ¡Ey, ¿pa' dónde van con el tanque? No lo no ¿eh? Manuel? Hasta luego, pues gracias. Bueno, después de que pasé, este, no me solucionaron, bueno, por lo menos no me escucharon, ¿ok? Y ya entendí que porque es una, una bomba con una, otra bomba con otra. Total que al final uno no tiene a quién exigirle o reclamarle, ¿no? Este, y no quieren que, que uno tranque la carretera. Pero bueno, en anyway, igual, lo cierto fue que pasé despacito, me paré justo al frente de ellos para que leyeran lo que dice la carta, carro. en la parte de abajo. Por aquí se le dice renuncia. Bueno, no puedo esconder lo que siento realmente. ¿okay?